Señores, pero Fran ya está pasado. ¿Cómo Frank Fran Frank ya está pasado y está vencido. ¿Por la edad? ¿Lo dice por la edad? No, hombre, por la edad no. Pero, edad no. No, pero, pero ah, también, también ya el hombre tiene una edad, Frank ya tú Ray sabes. Ray. <ríe> no, el hombre está pasado y que, que ya con Prince Roy. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué pasó con Prince Roy? Ay, él quiere ponerle de demanda a Prince Roy porque él dice que el único... Eh, el único... Príncipe. Príncipe de la bachata es él y no Prince Roy. Por aquí dice... El cantante Frank Reyes aseguró que el único príncipe de la bachata y podría demandar a su colega y amigo Prince Royce si éste continúa utilizando ese nombre artístico. El intérprete de Noche de Pasión se molestó al ver en el programa Primer Impacto, presentaron a Prince Royce con ese apodo y dijo que ha hablado el tema con el joven artista por lo menos tres ocasiones. El bachatero afirmó que tiene el nombre registrado, el príncipe de la bachata, hay uno solo y hay muchos que, que quizás conocen, pero el príncipe de la bachata es Frank Reyes, aseguró el, el cantante. La voz de canciones como Nada de Nada, Noche de Pasión y Como Llora Mi Alma dijo que quiere que Prince Royce confirme que, el, que él es el príncipe de la bachata. O sea, que no que él quiere que el Prince Royce afirme que, que es Reyes? él el príncipe de la pero bachata. ¿De verdad que es el primero que, que dijo que es príncipe de la bachata, que es Fran Reyes, fue, fue Fran Reyes? Señores, pero que Reyes. no, Fran Reyes, lo que está pasado, porque tú puedes un programa, un artista puede ir a un programa y le pueden poner ese sobrenombre. No, porque el sobrenombre lo tiene registrado. no tiene Eso se registra. No creo que Prince Royce tenga ese, ese sobrenombre registrado, pues porque es, fue eh. que él fue a, a primer impacto y lo llamaron Ajá. como príncipe de la bachata, pero que, que eso no tiene nada que ver, señor. Prince Royce. Prince Royce, Ajá. príncipe de la príncipe, bachata. Prince, pero que okay. no sé qué decir Royce. Villalona sabe que sabe más inglés que yo. Ah, <ríe> pero él es el príncipe, también es príncipe. Ahí está el príncipe de la bachata, y está Prince Royce. Que no canta casi ni bachate, canta a veces bachate. Un día canta bachata un día canta techno, otro día reggaetón, un dembow. ¿Prince Roy canta de todo? Sí, me, me encanta Prince Roy. Pero por no, eso está defendiendo fran, a Prince Roy. Porque eh, te gusta no, Prince no, no, que Fran yo te he pasado, te ha pasado. Porque dime, porque habemos un ejemplo, yo soy flaca, yo soy flaca. Uh -huh. <ríe> habemos muchas mujeres flacas, entonces, como que yo me voy a, a molestar porque al lado uh -huh. mío hay otra persona que sea flaca que la llaman flaca. Bueno. eso no tiene sentido de ser un poco egoísta de mi parte digo yo Fran Reyes lo que está como loco no yo lo que creo que también quiere es su respeto por su nombre porque el primero que luchó por ese nombre fue Fran Reyes tú tienes y Prince Roy y la producción de Primer Impacto deben respetar la trayectoria de Frank Reyes o no tú no crees que no pero que él entonces tiene que querellarse con esas personas no con el eh, bachatero él no va okay, iba a demandar no dice la él aquí, dice yo... que posible demanda uh -huh. o sea porque quien, con, quien ellos tienen, con quien él tiene que querellarse con el dicho programa no con Prince Roy porque fue el programa que lo presentó yo no, yo creo que Prince Roy es tan humilde que ahorita te apuesto que saca un video diciendo que respeta a Frank Reyes pidiendo disculpas y ya, no pidiendo disculpas sino diciéndole apoyo porque él según la nota, no fue eh, Prince Roy que lo dijo, Exacto, sino fue el programa, el programa. Primer Impacta. Sí. Entonces, yo entiendo que Prince Royce eh, puede también llamarse, pero de otra forma. Okay. Por ejemplo, Fran Reyes es el príncipe de la bachata ¿verdad? y Romeo es el rey de King. de King, es the king rey, cada sí. quien tiene su apodo, pero Fran Reyes fue el primero. Creo sí, yo. porque ya todo el mundo sabe que él es el, el príncipe de la bachata, ya, pues deje que otro lo tenga también. ¿Cuál es no, el problema? ¿cómo que que otro lo tenga? ¿Cuál, ¿Cuál es el egoísmo? Ok, si, exacto. Si tú me dices a mí que tú registres el nombre de rolania eh, la rubia de, de los sosobrosos, y lo tienes registrado, y otra mujer viene y se lo, lo pones acuerdo, Claro que sí, ¿por qué no? Porque eso es eso, derecho de autor. O sea, eso, no, eso, registro, eso no, la gente eso es, dinero, no, eh? la gente está muy estúpida últimamente. Eh, déjame ver si, si, si en Spotify está príncipe de la bachata. Príncipe de la bachata, Frank Reyes. A ver cuál sale. Vamos a ver quién sale. Príncipe. Es eh, lógico que va a salir Frank Reyes. Bueno, pero ahora puse Prince y de una vez salió Prince Roy. Príncipe. <ríe> P de la bachata. Vamos a ver, bachata. Bueno, aquí hay un... Ustedes pueden buscarlo. A mí me salió así. ¿Qué te salió? Da, ¿Qué dame, te salió? dame un acercamiento. Fra, eh, eh. Príncipe de la bachata. Aquí está. Fran, o sea que ni Frank Reyes tiene ese nombre registrado. Ahí está. <risa> <risa> ahí está. Entre los tres tigres. Que uno tiene un peinado como medio raro. No, eh, ahí está, eh, Pero ¿quiénes spotting, son ellos? ¿sabes? Yo no lo puedo ver bien. Eh, ahí está... Ajá, ahí está. Ellos son. Ahí están, dicen los príncipes de la bachata. ¿Y quiénes puse, son esos trates? Donde en Spotify le di y salió eh, el tipo. Salió un tipo ahí con un gorrito ahí, uno con un peinado medio raro y otro con un lambillo al lado. No, no, no, no, pero eso es una agrupación bachatera. Por eso fue que te salió así. Ah, pero mira, pues ahí está. Príncipe de la bachata. Ni refrán Reyes lo tiene en ese nombre. Eso tiene que ser una agrupación que yo no la conozco. Oye, tiene que ser nuevo porque yo no la conozco. Príncipe, ¿Tú la conoces? Pero lo estoy viendo ahora en Spotify. Ver, Tienen ¿sabiste? aproximadamente... Hay una canción que se llama Si usted me ve. ¿Tú la has escuchado? No, yo no la he escuchado. Tiene no sé 162 mil reproducciones en Spotify. Y otra que se llama Contener Contenerte. Y ellos se llaman Príncipe... Príncipes de la bachata, príncipes. Príncipes, porque son tres. O, son, son tres. O sea, que, o sea que no, ni pero Reyes. que Fran Reyes, Reyes no puede querer con ellos porque ese es príncipes, no, no si, príncipes. Espérate, si Fran Aquí Reyes, Reyes los registró, primero que ellos y que, que Prince Roy puede demandar. Si sí, lo registró. ¿Eh? ¿Qué es lo que están preguntando, muchachos? Pero digo sí, yo. Sí, pero Fran Reyes. Bueno, pues puede, puede, puede querellarse, no ni siquiera demandar, sino querellarse con dicho programa, no con Prince Royce, esa es mi opinión. Sí, pero tú te, porque tú, no fue Prince tú, Roy que tú dijo tú que apoya a Prince Royce Roy porque Prince Royce es bonitillo. Y Frank Reyes no, y el pero, Reyes. pero que Fran Reyes, Fran Reyes es mi bachatero favorito. Ah, mi no, tú dices que no era Prince Royce. No, yo no dije que Prince Roy que me gusta Prince Roy también. Ah, pero pero, pero, pero no, pero pero pero ¿cuál pero, es el pero, tuyo pero, favorito? Pero yo? espérese, no me iré de la mente. Okay. <risa> no, primero no, digo así? No, yo fui. ¿Qué flaco? No, Fue a mí me gusta, a mí me gusta Prince Roy, pero mi bachatero favorito es el príncipe el Frank Reyes, como dice el príncipe de la bachata. Pero ahora, Frank Reyes está como medio charlatán, porque ese hombre dura hasta, hasta media hora para poder tocar en tarima. Entonces, o sea, que ¿qué tú es ido esto? a las fiestas de Frank Reyes. Sí, yo he ido a fiestas de Frank Reyes. Pero que eso es un intro que da. La... Que ya son un no, no, no, intro. no que intro. Uno lo que quiere ver es cantante. Uno lo que quiere ver es ese hombre. Y dura eh. media hora antes eh, de salir ahí con, con, con esa playa <ríe> eh, eh, Compadre. Compadre. Eh, Dios <ríe> mio, no, no, no, no, no. Fran Reyes que ha cantado para la empresa Telenor. Amigo de los, amigo de los dueños de Telenor. Fran Reyes, muy amigo. Son compadres. Eh, eh, muy amigo, compadre. Dicen, compadre. ¿Cómo que se llama eh, <ríe> la fiesta que hacen en Santiago en, en, de, de verano? ¿Cómo que se llama? No, se no me no fue sé, el nombre? Ay, no sé. Se yo me sé, fue... el, el trabucazo no es de Santo. es No, no, no, Antonio no. Antonio eh, el verano mira, Santiago, Santiago, en Santiago. En, en cascada. Yo creo que cascada guapa, ¿qué le llama? Ajá. Y Anthony Santo, tú has ido a Espera, te déjame hablar, muchachos. <risa> no te preguntas. Tú me has No, no, no. No, a mí no me gusta Anthony Santos. Ok. Anthony no me gusta. No te, pero óyeme, mira que incoherencia. Mira que... Eh, ¿Cómo que... No incoherencia. La palabra. Mira que paradoja de la vida. Ella dice que no le gusta a Fran Reyes porque dura mucho pero que no le no. gusta a ni Santos. pero Anthony Santos canta la noche entera. Sí, te okay. estoy hablando antes de él entrar al concierto, a cantar en tarima, Fran Reyes dura hasta media hora y 20 minutos antes de, de, de, de cantar y uno esperando ahí con la ansias de ver a, a, a Fran Reyes? Reyes. Concha el maquillaje se le derrite a uno, ¿cómo es okay. eso? Pero es que Anthony Santos canta la noche entera. Anthony Santos sí canta la noche entera, pero no me gusta. No te gusta. No, no me gusta Anthony Santo. Doro. Pero Teodoro canta bien, ¿O Dani, ¿cómo es que ella me así? Pero eh? que no me gusta. ¿Eh? ¿Teodoro canta bien? Chicho. Se ve bien. Chicho? ¿No ¡Ay, Chicho? Chicho, mi Chicho! Con claro ahora que sí, me encanta Chicho. Chicho se se una, ¿Sabes que Chicho sacó eh, una canción eh, dedicada a Kobe Ryan? <risa> <risa> Señores, yo me estoy riendo, pero yo no la he escuchado. ¿No la, la, yo no la he escuchado? Pero, Juega un de la canción de Kobe Bryant ahí. ¿eh? Oye, quiero escuchar la canción de Kobe Bryant? No, no, no. El mejor homenaje no, no, no. que se le dio al fallecido jugador de la NBA, Kobe Bryant, se la hizo Chicho Saberino. Uy, el flaco sorprendido. No, yo no no, le, sab no yo no sabía, no sabía, sabía, yo no, no la he escuchado. No, sí, no sí, yo no la no. he escuchado. Pónganmela. La tienen por ahí ustedes. Óyeme. La tienen por ahí. Eh, eh, el básquetbol, como que... <ríe> Pregúntale a Villarona y la están buscando la canción. No, la, están buscando. La, están la, buscando. la están buscando. Ay, Chicho. Esto es el único y Romeo. Ah, sí, ese sí, sí. ah, claro. Sí, ¿Eh? Romeo me gusta. Las gusto? canciones, sí, obviamente. ¿Y estuviste ahí gusta. en el concierto de Romeo? No, yo no fui. ¿No te gustó? No, yo no iba a ir para ese matadero. No, pero yo vi un VIP tranquilo. Ay, ahí. no, pues, por favor. ¿Eh? Entonces es lo único que te.. Bueno, ¿te gusta Romeo? Fran Reyes. ¿Raulín te gusta? No. Ay, a Chicho. ¡Ay, Dios mío! Señores. <risa>